Ustedes van a comprar su combustible. Nadie va a obtener luz gratis. Porque los pobres, las casas de media la pagamos y pagamos a los apagones. Pero usted tiene que dar demostración que usted tiene pantalones. ¿Y cómo Danilo nacionaliza a un grupo de haitianos? Y usted le dice al tribunal que no, que eso hay que dejarlo así, que usted lo valida eso. ¡No! Este país hay que sacar a todo el que está ilegal. Mandarlo para su, para su país. Mandarlo para su nación regularizar y darle estatus a lo que son ciudadanos y residentes aquí y que cumplan con las condiciones de aportar y que no sean una carga para el Estado. República Dominicana no puede seguir cargando con 7 millones de haitianos que devastaron todo lo que hay en su territorio. Que Leticia Jorge Mera dice que la bandera gay va a seguir ondeando en el Palacio. La cancelo. Y la saco la bandera y la tiro en el zafacón. La que debe estar en el Palacio Nacional, la bandera nacional. Y para eso hay que tener pantalones. No le tenga miedo a esa minoría. Que en ningún país, y yo no quiero emplear ese término, pero lo voy a dejar ahí porque quiero seguir hablando decentemente. El colectivo GLTB quita y pone gobierno. Ellos viven a través de esas instituciones que se llaman ONG. Que usted, señor presidente, Le paga. Y Usted sabe que gente de esa, de la sociedad civil, vive nada más. Usted no ve cómo hay 237 ONG que quieren que ustedes le incluyan el presupuesto. Que vivían como príncipes, chupándole la sangre al Estado. No se puede eso. Todas las ONG que están aquí haciendo política antipatriótica, se les cansean los fondos. ONG a político asignado. Usted no ve como 113 síndicos proveedores del Estado. Dos jueces del país. Eso no se puede permitir, eso más ya. Aquí, Berlín, por la duda, la cancelo. Hasta que ella demuestre justicia que su, su requisimiento no es ilícito, pero que usted dé demostración que usted tiene pantalones. No se puede permitir que se le vaya de las manos el gobierno comenzando porque digan que usted es mano blandita, que usted es blandengue. Ya usted complació al sector de Hipólito, que como un gallo loco metió a este país en un hoyo fiscal y que acabó con un saqueo del país y lo cometió en un lío. Entienda que su partido y usted están divorciados del PPH. Ya usted les dio la mitad de todo lo que quería, no jodan más con ese sector. Los que quieran robar, que se vayan para su casa o para nada. Usted no puede estar como los demás. Usted no criticó la corrupción, comienza a caerle atrás de los ladrones. No es teorizando, ya no estamos en campaña. Y en los tres meses que usted va a llegar pronto gobernando y los siete que le van a quedar de romance, aunque dicen que son 100 días. supongo usted que son siete meses de, de romance. Eso se va pronto, se puede ir rápido, esta sociedad se está desesperando. Hay que asumir otro mecanismo. La sociedad está harta y violenta con el toque de queda. La gente está bebiendo, parrandeando y fumando a toda hora. Está quebrada la economía. El 40% de la sociedad dominicana vive en la informalidad. Y ahora esos informales crecieron y están huyéndose. Con 200 y pico de días. Trancado, No se puede eso. Y ahora la Organización Mundial de la Salud, que nos mandó a estar trancado, quiere que salga porque las economías están quebradas. Hay que quitar esa vaina del toque de queda. Lo que hay que hacer es intervenir. Los barrios, los sitios, la discoteca. No es solamente los barrios, como yo he mostrado, que muestro toda la noche aquí. Es eh, usted ir a esa grande discoteca, la Lincoln. La Lincoln estaba llena ayer. Desde la mañana hasta la noche, toda esa discoteca de millonarios. Le mando al ejército y los guardo y los cierro. No importa que sean hijos de papi y mami. Y le meto medio millón. De multa a los ricos. Y dos millones a la discoteca que abrió. Y los cierro. Hasta que dure la pandemia. Para que se vea que, no es, que, el, que el relajo va con orden. Que no es relajo ya. Vi un grupo que se estaba quejando. Que la policía en Santo Domingo. Lo metió a todo en un, en un estuche de habitación. Nadie lo manda a ustedes. estar violando el toque de queda. No a los que están trabajando. los que están bebiendo. Hay que dejarlo en un estuche para que se mueran. ¿eh? Se contagien todo El que quiera morirse, hay que enterrarlo. Hay que hacer nuevo cementerio. Mejor para si vamos saliendo de las plagas y las ratas. Y tenemos una sociedad que se va limpiando. que es lo que queremos? Pero hay que tomar medidas. Y usted tiene que demostrar que usted tiene pantalones y que usted es el presidente. Y que hay una sola cabeza y no un grupo de locos viejos que le están contradiciendo a usted. eso tiene que acabarse para que el país entienda que tiene un presidente con pantalones. Y ahí termino con este primer análisis. Mi humilde consejo, que es como la lenteja. Si usted quiere, lo coja y si no, lo deja. con su permiso. Buenas noches, dígame usted ahora. Ahora escucho algunas llamaditas, dígame. ¿Cómo está? Estamos bien. Oye, se le ha ido las manos al gobierno. Se ha ido de las manos. De la gana. El Palacio, ¿está oyendo? Se le ha ido la mano, porque le por volvió. El pantalón y gobierno, como usted tiene que, tiene que ser un gobierno. Hablamos del TLD, que usted otro, que por aquí, que por aquí, Pero usted no creo que el PLD es. ¿Eh? No creo que el PLD porque es que la gente tiene que darse cuenta de la cosa. a que la ST de, de, de los pobres y felices como nosotros no, no menciona de, la, de danos y de danos de chelitos ¿eh? eso si sí no lo menciona ni nada ¿eh? póngase los pantalones y gobierne porque oye se le van a tirar la calle al pueblo a este hombre porque la gente ya está casando se está casando la economía tiene el suelo no hay más y, este, y el otro y ya mi hijo tienen que buscar la forma de gobernar, eh, ¿eh? gobierna, como tú, todos esos bandidos que están en el palacio ahí, de a y toda esa gente lo que te están haciendo daño ahí, ¿eh? te están haciendo daño, eh, ¿por qué? Porque, como tú dices, póngase los pantalones, los dos y explíqueles la ley a esa gente, eh, porque eso es lo que yo sé, eh, es por Dios. Muy Excelente llamada. ¿De dónde me hablan? Yo la está bien Ahí pasó Buenas noches Dígame usted, y usted está Buenas noches, Petágora. Está comenzando Y usted ya ha demostrado que es un hombre bueno y que quiere rectificar Pero no puede permitir Estarse equivocando porque entonces van A decir, ah, pero esto es un caballo sin freno Y él no sabe para dónde va Usted sí sabe para dónde va Buenas noches, dime hermano Buenas noches, Pitágoras. Dime Agustín cada cien años nace un hombre así como usted, Pitágoras. Que papá Dios me le siga dando mucha salud y sabiduría cada día más. A usted y a su familia, para que siempre se mantenga ahí. Porque ¿me esa es una voz que se escucha y se oye lejos. Eso es así, Pitágoras. Que papá Dios me lo siga bendiciendo y buena noche. Amén. Muchas gracias, Agustín. Paulino. Y yo arriba. Porque este pueblo votó por usted para que usted gobierne a favor de todo y no de un grupo. Eso fue lo que hizo el PLD. Y esos grupos económicos han vivido. Esos grupos económicos fueron los mismos que quisieron atribuirle todo a Trujillo, que saquearon el Estado y se quedaron con toda la riqueza. Cuando asumió el triunvirato, eso lo sabe todo el mundo, que tres grupos económicos se repartieron todos los cuartos. El Estado más rico que había en Latinoamérica, en esta Centroamérica específicamente. Y esos grupos son insaciables. Usted no va a poder complacer a esa gente. Ahora es tiempo de exigirle. Hoy se reunió, esto va a dejar el viso con los dueños de banco privado y todas la, las asociaciones de, de crediticia de todo tipo. Le dijo no, vamos a pedir un anticipo. Sí solicita el anticipo para completar el presupuesto. Esos grupos económicos, ustedes saben cuánto tienen anual de ganancia a ellos, dos billones. 300 mil millones de pesos y lo que le aportan son 22 mil milloncitos, 6 mil millones en impuestos sobre la renta y lo demás diversificado en otras imposiciones o medidas impositivas. Entonces, a esos grupos hay que exigirle. No es venir a exprimir a la clase media que el chequecito a, la, a impuestos sobre la renta, que el 3% a, a, los, a los infelices que hacen transacciones a través del Internet. No, no, no, no es eso. Los que pueden pagar tienen que pagar y sacrificarse. Y yo no voy a hablar más de eso. Que los que están al lado suyo entiendan que no van a saquear al Estado, que van a servir. No son millonarios. El que no quiera servir que se vaya para su casa. A Tusa, Mándelo. Tiro el zafacón de la historia. ¿Con quién usted debe comenzar? Le voy a decir con un primero que usted debe comenzar. Que en medio de esta pandemia, un hecho como ese constituye una vergüenza. Buenas noches. Yo le voy a decir porque constituye una vergüenza. Buenas noches. Yo tiene que destituirlo hoy mismo. Que el país se entere mañana. Y le voy a decir por qué. Buenas noches.